Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, un joven que resultó herido de bala al mediodía de este martes a manos de asaltantes que en el hecho lograron sustraer sus pertenencias. Pues sí, yo iba saliendo de mi trabajo cuando iba bajando por cerca de un colmado, no me acuerdo el nombre del colmado, ellos me defendían y me dieron pasarme el motor. Yo le pasé un motor y me llevan la cartera, un motor y tengo pesos. Esta mañana. No les sé decir porque no andaba con hora arriba. Este, no les sé decir el nombre del sector donde iba. Ese se suma a los múltiples asaltos ocurridos en los últimos días en esta localidad, donde la población ha estado exigiendo mayor patrullaje policial.